Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Y el día de hoy os voy a enseñar cómo invocar A Rogelio De GG Games En Ultimate Custom Night Bueno, como podéis ir viendo Por aquí, si yo abro Ultimate Custom Night De una Si abro Y Ultimate Custom Night de una Vas a ver que todo está normal aquí El Killer, aquí no hay ningún Rogelio Bueno Tenéis que, tenéis que tener los siguientes requisitos Este programa llamado TextMod Que sirve básicamente para, meter, para sustituir cosas en el juego Y esto, este archivo que tengo aquí, que esto no es mío Pero bueno, igual os voy a enseñar un gameplay de este mod tan épico Así que bueno Aquí lo que tendríais que hacer, yo ya lo tengo aquí puesto, pero si no lo tenéis tenéis que dar la browse. Y en este equipo, en PC, iros a archivos del programa. Creo que es... Ahora voy a hacer un corte. Bueno gente, no he conseguido encontrar eh, la carpeta exacta, pero donde vosotros encontréis Steam Apps. Pues tenéis que dar y a ultimate y custom knight.exe porque para, es, para ese para ese programa es para el que está para que, para el que está el mod. Y ahora importad este paquete de aquí de la siguiente manera. Le tenéis que dar aquí, y tenéis que dar a Rogelio Mod. Y, y ya tendríamos. Ya tendríais Rogelio de GG Games. En Ultimate Custom Night Así que ahora lo que tenéis que hacer es darle a Run y mirad, ya tenéis a Rogelio. Ya esta es la parte inicial. Estas, estas eran las primeras. La primera parte. La invocación de Rogelio. Ahora, en el juego le tendréis que poner el nivel que sea. Yo lo pondré a 20 en este caso. Y le dais a Go. Veis aquí. Creo que el sprite del Pesker no estaba cambiado, que yo lo probé antes, pero el resto de sprites sí. Así que ahora puedes ver en la ventilación a Rogelio. Bueno, vamos a intentar pasar una noche sobreviviendo a Rogelio. Yo como digo, todo esto, todo esto lo, os lo dejaré en una descripción, incluido los archivos del mod, por si lo queréis editar. Y mira, que Rogelio se estaba moviendo bastante rápido. Que mira, que yo sé que es Springtrap, pero vamos a, hacer co vamos a coger la imaginación y vamos a imaginar que es Rogelio. ¡No! Me vino esta a invocarme a alguien. O no, voy a mirar a ver si es el plus trap. Vamos a mirar a ver si es Alfredo. Me temo lo peor. Yo ya está aquí Rogelio. Hombre, a lo mejor es, es Scrap Trap. Dos malditas veces seguidas. Dos malditas veces seguidas. ¡Te odio! Nada, chicos. Eh... Ah, me a me invoca Music Man. Está fácil la cosa. Bueno, en fin. Vamos a meter unos cuantos animatrónicos de adorno. Como por ejemplo a Golden Freddy al 10 por ejemplo y a Mangle también pa. Pa porque no quiero estar pendiente de las demás cámaras porque soy bastante malo ay también me metió a Rostar boni por dios ¿Qué? vale estoy temblando Vamos a poner a Mangla al 15 Porque tampoco domino mucho su mecánica La verdad Y vamos a, pro a probar suerte Rogelio Mod, allá vamos Como digo Aquí Ya che, ya me apareció Golden Freddy Y nomás estamos empezando la noche Error, Mangle está rápida Está más rápida que el propio Rogelio Está más rápida que Rogelio Vale, vamos a... Nada, tío, Golden Golden, contrólate Ay, por Dios Golden. Nada, tío. Justo cuando no quiero que aparezca, aparece. Tío, reset ventilation. es un reseteo a la ventilation. La verdad, las cosas como son... Se me ha sumado una fast coin por alguna razón. ¿Será que el text mod lleva, lleva algo más o yo qué sé? O Se voy a, voy a recolectar fast coins para cuando la pesada esta me invoque a Rockstar Freddy porque yo sé que me lo voy a invocar por Dios. Sí que voy a invocar a Rockstar Freddy. Ya tengo más de tus... Más de lo que pides, Rockstar Freddy. Así que... Vamos oh, a ver... Es verdad que... Springtrap lo traspasaba. Ah, eo. Ah, no. No está... No está Rogelio, tío. Uh, el creador de, del bot tampoco puso a Rogelio en, en la ventilación, una pena. Ey, Mangle está yendo por ahí otra vez, tío. Raro, raro de ver, raro de ver. La verdad que sí, claro que sí. Bueno, ¿y ha hecho showcase de, de Rogelio. ¡No, no, no! ¡Ay, casi me mata Golden! Bueno, igual me voy a morir por Rogelio Porque se acabó la energía, chavales Estoy muerto, chicos Me a matar Rogelio Bueno, el Jumpesker sigue siendo de Springtrap Porque el modder no, no es muy bueno, modeando Pero bueno, de todos modos Se agradece, se agradece ¿Veis? Ya me, ya me ha saltado jump Jampesker de Springtrap. Y bueno, pues... Lo dicho, ya, ya he hecho showcase. Ya, ya he hecho la showcase. ¿Qué queréis? ¿Que haga el 50-20? No, amigo, me tengo que no. Pero bueno, en fin. Ya he hecho un showcase a esto. Así que bueno, chicos. Bueno, chicos. Si queréis que traiga más mods con más personajes. Claro, de este mismo creador. Porque mmm, no conozco a más creadores de mods de Final Chat at Freddy's. Pues solo tenéis que decírmelo. Dejármelo en los comentarios. Y bueno chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.